Muy bien, buenas noches entonces a todos aquí en el café, en el Artis Café. Buenos días, buenas tardes a los que están detrás de la pantalla y buenas noches por supuesto, dependiendo del momento que nos estén escuchando. Estamos de nuevo en esta plática que va a ser muy especial en esta oportunidad. Digo especial porque va a ser muy poco lo que voy a hacer yo. Simplemente voy a transmitir, simplemente voy a canalizar, simplemente voy a leer de mucho de este material del cual agradecemos de todo corazón que nos hayan hecho llegar a nuestra página manifestacionmística.com de estos expertos de estos meditadores eh, instituciones, sociedades, agrupaciones eh, que llevan ya muchos años practicando, enseñando y que nos han hecho llegar estos tres tips que son importantes, que son fundamentales, tener en cuenta y que nos va a servir a todos nosotros poder eh, entender más en profundidad la meditación y, por supuesto, hacerlo de mucha mejor manera. Quiero comenzar esta plática contando una historia, una anécdota. De alguna manera es representativa de lo que es esta práctica, este ejercicio o esto tan maravilloso de la meditación. Dicen por ahí que Buda caminaba cierto trayecto junto a su discípulo Ananda y de repente Buda tuvo sed después de caminar varios kilómetros y le dice a su discípulo Ananda ¿si ¿Sí has visto ese río que cruzamos eh, algunas cuadras atrás? sí maestro, le dice Ananda bueno, por favor carga mi cuenco, lleva mi cuenco y tráeme un poco de esa agua claro que sí maestro entonces, muy contento Ananda de servir a su maestro que tanto amaba, que tanto quería, se dirige hacia ese río, no río, riachuelo, para poder llevarle agua a, a su maestro. Cuando está por llegar a ese riachuelo, de repente ve que cruza unos animales llevando una carreta por ese río. Y al llegar al río, después de haber cruzado esa carreta junto a animales, Ve que esa agua está toda revuelta, llena de tierra y llena de hojas. Y se dice a sí mismo Ananda, ¿cómo voy a llevarle esta agua sucia y puerca a mi maestro? Para nada. Mejor me regreso con el cuenco vacío. Igual más adelante sé que hay otro río y de seguro esa agua va a estar cristalina. Llega, a, llega con su maestro el Buda y le dice, maestro, no pude traerte de esa agua que sacia tu sed porque justo pasó una carreta con animales y el agua quedó revuelta y quedó llena de hojas y estaba sucia. Ay, Ananda, le dice el maestro, no me contradigas, ¿cómo debo yo de enseñarte? Ve a ese río nuevamente y tráeme de esa agua, por favor, solo observa y tráeme de esa agua ¡Mmm! Ananda se regresa de nuevo diciéndose a sí mismo pero qué necio que es este maestro será muy Buda, muy iluminado pero me manda de nuevo a ese río revuelto y lleno de, sucia, de suciedad y de hojas para llevarle agua llega por supuesto de nuevo al riachuelo y el agua sigue en, en su mismo estado pero qué es lo que quiere este hombre quiere que le lleve eso a ver, me voy a meter al agua y, y, y quitar un poco la tierra y quitar la hoja para, para poder sacar esa agua cristalina que es así si la sede de mi maestro. Y se mete al agua Nanda y, y está peor el río. <risa> Revuelve aún mucho más la tierra y las hojas hasta que se termina convenciendo de que no, para nada. A ver, ¿qué me dijo el maestro? Me dijo solo que observara. Bueno, lo voy a hacer, como buen discípulo que soy. Entonces se sienta a una orilla Ananda, se pone a ver el río, pasa cinco minutos, pasa 10 minutos, pasa 20 minutos, y entonces toda la tierra y toda la hoja comienza a sentarse y al fin esa agua cristalina comienza a surgir. En el momento en que Ananda recoge con el cuenco esa agua cristalina, recibe también esa inspiración y esa iluminación. Le lleva el agua a su maestro, al Buda, y le dice, yo te traigo de esa agua que va a saciar tu sed, pero tú me diste de esa agua que va a saciar esa paz, esa alma y esa conciencia. Ahora entiendo por qué es importante la meditación y de qué se trata la meditación. ¿Sí entendieron ustedes? Si entendieron ustedes, ese riachuelo es como la mente, siempre revuelta, siempre activa, siempre llena de suciedad, siempre llena de tierra. Lo que hay que hacer para lograr esa paz, para lograr esa mente cristalina y pura es simplemente ponerse a una orilla del río, no estar dentro del río. No mezclarse entre esas aguas y mucho menos moverse, sino ponerse a un costadito, observarlo, dejar que todo se asiente y entonces seremos capaces de ver hasta el fondo del río. Porque las aguas cristalinas y las aguas puras nos permiten a nosotros ver hasta el fondo. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, conocernos un poco en profundidad. Porque allí en lo profundo, más allá de esas aguas revueltas, se encuentran grandes tesoros. Solo aquellos que lo hemos vivido, solo aquellos que lo hemos experimentado, sabemos de qué se trata. Para mucha gente el meditar es algo sumamente aburrido, tedioso, es una pérdida de tiempo. En esta sociedad en la que vivimos, no forma parte de nuestra cultura la meditación las escuelas no se nos enseña, la familia no nos dice que es importante. A lo sumo nos enseñan a orar, ¿no es así? Pero la oración es puro diálogo, es puro, pura conversación, es pura retórica, y está muy bien hablar con Dios, con la divinidad, pero es mucho más sabio intentar escucharlo. Y la meditación de eso se trata. Bueno, no quiero prolongarme mucho más porque sí quiero darle protagonismo entonces a todos estos expertos, a toda esta gente que practica la meditación y que nos han dado tres tips. Esta labor hay que reconocérsela a Ricardo, ¿sí? que por supuesto invitó a todos estos meditadores que nos enviaran ese material. Él la recibió, la copiló y por supuesto está subida a nuestra página. Así que todos ustedes van a poder tener acceso, van a poder leer, lo que yo les voy a leer para poder tenerlo presente en todo momento. Y bueno, por supuesto, de seguro seguirán sumando ¿no? más expertos que nos comenten sobre estos tips, estos tres tips que hemos pedido sobre la meditación. Bueno, comencemos entonces. El primer experto se llama Álvaro Gómez. ¿Sí? Muchas gracias, Álvaro Gómez de España, de grupo Mindfulness Online www.alvarogomez.org Pasamos la publicidad. Vamos a hacerlo con todos porque es una forma de agradecerle ¿sí? el que nos haya compartido esta experiencia. Él dice, primero, tener la actitud de prestar atención. Querer estar atento tanto en la práctica formal como en la vida diaria. Ese es el primer tips. Bien. Segundo tips, tener una actitud de no lucha mental. No querer solucionar las situaciones de vida luchando, eh, luchando con nuestros pensamientos sino tomando acciones conscientes. Y tercer tip dice, tener una actitud de buen trato mental hacia uno mismo. Renunciar, pase lo que pase a tratarnos mal en nuestro pensamiento, ya sea en la práctica formal o en nuestra vida diaria. Muy importante eso. ¿Mm? Ser Buenos amigos de nosotros mismos. Por supuesto, bueno, no, no me voy a extender, vamos a seguir con los profesionales, porque si no, se va a prolongar muchísimo esta plática y, y aquí no se trate de que yo hable, sino que los expertos hablen. Segundo experto, Agnes Encesa, de Coach and Coaching y Mentora Profesional, también de España ella. Primero dice, hay ah, la página, www.agnesensafes.com. Okay. Primero dice, postura. Para practicar la meditación es importante mantener una postura cómoda y estable de manera que no necesites preocuparte por el cuerpo para poder concentrarte con la mente. Por supuesto, fundamental. Segundo dice, segundo tips, rol de observador. Meditar no es tener la mente vacía ni dejar de tener pensamientos, ya que los pensamientos son inherentes a la mente humana. Lo que hay que hacer es observar y poner la atención en un punto de enfoque, como la respiración, un mantra, un objeto o un sonido, para mantener nuestro foco de concentración. Fíjense ustedes, importante, ¿Mm? concentración. Ya después voy a aclarar un poquito de esto de concentración, contemplación y meditación. Parece lo mismo, pero no lo es. Eh, dice, que viene un pensamiento? Pues no pasa nada. Uno es consciente que aparece y lo que hace es dejar el pensamiento en lugar de seguirlo y volver a poner la atención en el punto de enfoque. Tercer tips, dice Agnes en César lo que me hizo hacer el clic para empezar a meditar todos los días fue poner máxima prioridad a mi paz interior. Importante esto, ¿no? Valorar esa paz. Para mí la paz interior es la clave del éxito, de la felicidad, es la base de todo. Que la paz sea con vosotros, decía Jesús. ¿No? Desde ahí partimos, desde ahí comenzamos. Muy bien, Agnes, muy bonito. De este estado de paz interior, que es en realidad tu verdadera esencia, puedes lograr todo lo que te propongas sin ansiedad, estrés ni lucha interna. Aquí encontrarás una meditación muy sencilla que puedes practicar hoy mismo. Perfecto, los tres tips de Agnes, muy lindos. Seguimos, tercer experto, APP Intimate. Intimate Meditación Mindful. Mindfulness, www.intiment.es. también de España, ¿sí? muy colaboradores estos expertos de España. Dice, si tuviera que dar tres consejos para empezar a meditar serían, primero, dice Intiment. siéntate y observa tu respiración tal y como es momento a momento. Aquí ya conectó el tema de la respiración, ¿no? elemento fundamental. Segundo, ante cualquier distracción, inquietud o molestia, date cuenta. Me doy cuenta de que me duele esto, me doy cuenta de un pensamiento, me doy cuenta de X situación. Y tercer tips que tu intención contigo sea ser amable durante la práctica. Nuevamente la amabilidad, la generosidad, la bondad con uno mismo. No ser un tirano, no no disciplinarse al látigo, ¿no? Es fundamental también para llegar a un estado de meditación óptimo. Cuarto, entonces, eh, profesional o experto, al centro, coworking de terapias naturales, www.alcentro.com, también de España, gracias España. Primer tips, dice, muchos de nuestros patrones habituales están en un lugar más profundo del que nuestra intención pueden alcanzar y por tanto estás, estas carecen de poder para realizar el cambio que deseamos. Segundo tips: cuando quieras introducir un cambio en una situación o en tu propia conducta, es esencial que retires la atención de la historia que te estás contando a ti mismo sobre lo que está ocurriendo y la dirijas a la experiencia interna que estás teniendo. Bien, excelente. Y tercer tips: cuando estamos dispuestos a examinar directa y honestamente dónde nos encontramos en la vida, las mismas limitaciones que hemos identificado se convierten en puertas abiertas a un mayor potencial. La llave que accede a esas puertas se encuentra en la meditación. Muy lindo, muy profundo, para volver a leer, porque realmente tiene aquí lindas enseñanzas. Quinto profesional entonces, quinto experto que nos da estos trips, at Mashit Kaur Castro, dice, hay miles, elegir un lugar donde no vas a ser molestado durante la práctica, no comer nada pesado, al menos dos horas antes, eso también es importante, ¿no? No no no no quería hacer la digestión mientras meditemos, porque no vamos a poder meditar. Así el cuerpo no está ocupado en digerir. Pero el mejor tip que pudiese ofrecer lo enseñó el maestro Yogi Bajam. A ver si me sale el inglés. <risas> Keep up no matter what. O sea, continúa, no importa lo que pase. Muy lindo consejo. Continúa, no importa lo que pase. ¿eh? Gracias, Admajit, por compartirnos eso. Y es que los esfuerzos de la mente por mantenerse en su zona de confort son inimaginables y hay que domesticarla, enseñarle que la zona de confort no es para nada confortable y que se pueden experimentar eh, maravillas gracias a la meditación. Perfecto. Sexta experta, esta vez es una mujer, Beatriz Goyoaga, ¿sí? ella de Argentina, coordinadora LA y España, el arte de vivir, www beatrizgoyoaga.com. Ahí está. Primero dice, los que quieren meditar deberían de pensar, no soy nadie, no quiero nada y no hago nada. Compórtate como un muñeco de trapo. Bien, buen ejemplo. Es verdad, totalmente entregado. ¿no? Aquí estoy. <risa> Segundo, la meditación no es concentración. El resultado de la meditación es el resultado de la meditación es concentración. El cuerpo siempre cómodo, la espalda derecha y el estómago vacío. Fíjense. Tercer título dice, por último, si no tienes tiempo para meditar 20 minutos, es que necesitas dos horas. Es verdad eso, ¿eh? Si no tienes 20 minutos es porque necesitas dos. Muy inteligente eso. La meditación hasta hace poco era considerada algo para los asiáticos o personas de otra religión. La meditación hoy es aceptada como una preciosa herramienta para el descanso mental y el equilibrio psicofísico. 20 minutos de meditación profunda equivalen a tres horas de sueño. Dato importante que hay que tener en cuenta. Meditando, uno se conecta eh, con ese aspecto, con ese espacio de serenidad que necesitamos para la reparación del sistema nervioso y del sistema inmunológico. Los beneficios físicos son tremendos. No creen ustedes que es solo para la mente esto o para las emociones. No, el cuerpo resulta enormemente beneficiado. Y eso está comprobado inclusive médicamente. ¿eh? Gracias Beatriz. Gracias por, por compartirnos esto. Seguimos entonces. Que no se me caiga en la hojita. Eh, Experto número 7, Bernat de Budismo Secular. Explorando las enseñanzas del Buda www.budismosecular.org Muy bien. Primer tip dice, explora, no te rindas. La primera cosa que seguramente haremos es buscar guía, guías externos. Cursos, grupos, libros, audios de meditación guiada... Debemos tener en cuenta que existen estilos o meditación muy distintos. Si en tu lugar, eh, perdón, si en tu primer intento no has dado con el tipo adecuado, prueba otro estilo totalmente diferente. Un gran libro es Meditación para Principiantes de Jack cornfield ¿Mm? Para aquellos que les interesa entonces, leer un poquito sobre meditación. Segundo tip: encuentra tu ritmo. Dice aquí Bernard. Alguna gente empezará con una mataro, eh, mataron, no, eh, eh, una maratón, eso, estaba mal escrito eso. Mataron, no, con una maratón y le irá genial. Muchos otros tendrán agujetas y no querrán volver a intentarlo. Suele ser mejor empezar con sesiones de 15 a 20 minutos. Es verdad. Y ser regular. Recuerda que no solo se trata de sentarse con las piernas cruzadas, puedes caminar. Esto también es interesante, ducharte, escuchar o comer con plena conciencia. Encuentra pequeños momentos de serenidad durante el día. Esto es lo que se llama la meditación en movimiento, ¿eh? que también es otra forma de meditar. Solo que si no logramos una meditación sin estar en movimiento, hacerlo en movimiento es más complicado. Ese es el único detalle. Pero hay que tener en cuenta que esto también es meditación. Tercer tips, relájate y disfruta. Este también, importante. Por contradictorio que parezca, tanto principiantes como gente experimentada enfocan la meditación con una cierta tensión. ¿Mm? Meditar es de esas actividades que se escapan si te acercas con mucho deseo. Eh, demasiadas expectativas o preocupación por el resultado. ¿Mm? Estas cosas alejan al estado propicio de meditación. Así que relájate y disfruta del proceso sin prisas. Adopta esa actitud curiosa de ver las cosas siempre como si fuera la primera vez. ¿Mm? Ser como niños, para ellos es el reino de los cielos. Ellos también están en un estado de meditación. Experto número 8, Cintia Costello de España, esta mujer, tu gurú de la libertad, más guía del alma, www.cintiasloveinaction.com. Nos dice esto, primero de todo, no te obsesiones con querer meditar bien, relájate, suelta y acepta las cosas tal como lleguen. No hay meditación buena o mala mientras seas consciente de ello importante. A mí me ayuda mucho una técnica que me enseñaron en un retiro Vipassana, nos dice aquí Cintia. Hacer notas mentales. Cuando surge un estímulo, sea del tipo que sea, así pues, si estoy meditando y me viene un pensamiento internamente digo pensamiento. Y vuelvo inmediatamente a la respiración. Si algo si oigo el ruido de gente charlando internamente digo ruido. ¿Sí? Y sigo respirando. Y así todo el rato. Eso nos ayuda a tomar conciencia del momento presente mientras nosotros seguimos sin distraernos de la meditación. Fíjense. ¿Sí? Es como señalar eso que me está pasando. En ese momento yo ya me estoy separando de esa distracción. Cuando digo ruido, cuando digo pensamiento, cuando digo imagen, ¿sí? ya me estoy separando. Muy buen tips aquí. Por último, observa sin juicio alguno de lo que se está manifestando. Permite que cualquier emoción, sensación o pensamiento que llegue a ti sea manifestado sin rechazarlo, criticarlo o negarlo. Abraza todo lo que quiera manifestarse sin etiquetarlo como bueno o malo. Todo está bien tal como es. Perfecto, entonces, gracias Cintia. Noveno experto de Yogi a Yogi. Todo sobre yoga, www.dayogiyayogi.com, de España, esta persona. Dice, aproxímate a la técnica de meditación sin juzgarte. Cuando comenzamos a practicar es normal que no sea muy difícil dejar la mente sin libre pensamiento. Claro, al principio es muy difícil. Es posible que nos frustremos cuando lo importante es dejar los pensamientos ir y hacernos la idea de que no pasa nada. Pronto esta capacidad de no juzgarnos que vamos desarrollando la llevaremos también a nuestro día a día. ¡Wow! Digo, no se obtiene de la noche a la mañana, pero se va avanzando en esto de no juzgar. Y por ahí dijo algún maestro, no juzguéis, ¿no? Qué importante entonces poder llegar a ese punto. Y eso solo lo logra la meditación. Vuelvo a la lectura. Sí, Ricky, no te enojes, por favor. <risa> Tercer tips dice, sé consistente. No experimentarás los beneficios de la meditación a no ser que consigas esto. Busca un rato, con cinco minutos es suficiente, todos los días, a poder ser a la misma hora. Él sugiere que más o menos sea a la misma hora. Es verdad, tener cierto ritmo, más o menos ubicando el, a la misma hora el momento de la meditación y el mismo lugar inclusive Potencia la meditación en nosotros. Detalles para tener en cuenta. Tercer, tip, tercer tips dice, apóyate en alguna ayuda externa. Esto también. ¿sí? Al principio es difícil poder llevar una práctica meditativa solo. Busca alguna clase de meditación en tu ciudad, descárgate alguna de estas aplicaciones también, o ayúdate de un mandala o vela, etcétera. De Yogi a Yogi, muchas gracias también. Décimo experto, espero no aburrirlos, ¿eh? yo quiero repasarlo porque es un detalle, es, es, es una manera de agradecer esta colaboración y bueno, que todos nosotros tengamos bien presente todos estos tips tan importantes eh, que nos pasan estas personas. Energía emocional. Crecimiento y despertar de la conciencia. www.energia-emocional.com. De España esta persona también. La mayoría son de España, ¿eh? que nos comparten sus, sus experiencias. Gracias de nuevo. Primer tips. Existen muchas técnicas. Busca un maestro con el que te sientas cómodo. Bueno, esto es una de las cosas que hemos hablado en pláticas. ¿no? Tener un maestro al principio es fundamental, es importante. Ya después si queremos podemos ir solo, pero la ayuda de un maestro siempre facilita, por supuesto, eh, la meditación y el avance espiritual. Segundo tips: sé constante y regular en tu práctica, como todo en la vida. Si no somos constantes, los éxitos o los logros no llegan. Deja de lado las expectativas. La meditación es una herramienta de ayuda personal para el autoconocimiento cuanto más trabajes, Mejores serán los resultados. Muchas gracias, energía emocional. Once exper eh, once, eh, experto número 11. Esencia del ser. Todo para vivir la espiritualidad diario, ser.com. De aquí nos envían estos tres tips. Dice, experimenta y encuentra tu propio estilo. Hay muchas formas y estilos de meditación, lo cual es una gran ventaja. Y todo un mundo por descubrir para cada persona y forma de ser. Descubre y experimenta los diferentes estilos hasta encontrar el que mejor vaya con tu personalidad. Meditaciones guiadas, meditaciones activas, mantras, visualizaciones. Las posibilidades son infinitas y no hay por qué temer el conocer nuevas formas que puedan sorprenderte. Fíjate, entonces meditar no significa solo cerrar los ojos, hay variedad. De, de, de formas de tener acceso a una buena meditación. Cada quien nos sentiremos cómodos con alguna de esas técnicas que no, eh, podemos aprender o se nos enseña Lo importante es que descubramos cuál es esa técnica y avancemos en profundidad con esa técnica hasta que veamos que ya no necesitamos de técnica, que de manera automática entramos en ese estado profundo de meditación. ¿Mm? Tercer tips. ¿No? Segundo tip, perdón. Poco a poco, dice aquí Esencia del Ser. No se trata de llegar a quedarnos en estado de contemplación por horas en el primer intento. Si nos presionamos, muy probablemente acabemos abandonando la práctica de la meditación. Pues la, rela la relacionaremos más con una obligación que con un gusto y forma de relajación. Empieza de a poco, hoy un minuto mañana, minuto y medio, y aumento poco a poco. Comiencen de 15 o 20, no de minutos, ¿no? pero día con día le vayan sumando varios minutos. Tercer tip, tips, inhala y exhala. Una de las maneras más sencillas para lograr meditar y que siempre tenemos con nosotros es la propia respiración. Concentrarnos en la inhalación y exhalación nos permite enfocar nuestro nuestra atención en ello y de esta manera alejar distracciones y otros pensamientos respira conscientemente es una de las formas más eficaces de meditación y relajación si nosotros pudiéramos estar fíjense lo que le digo media hora consciente de nuestra respiración durante el día yo les aseguro que en tres meses nos iluminamos todos ¿Sí? intenten estar media hora atentos o conscientes de su inhalación y exhalación no media hora, intenten cinco minutos <ríe> y verán con qué facilidad nos disipamos ¿Eh? así que, bueno Fernando Garzón de España www.paseoichicun.com. desde ahí nos escribe Fernando Garzón muy breve, muy conciso muy directo y práctico también Primer tip, que sea sencillo, si no, no lo hagas. Segundo tip, que te ap apetezca, si no, no lo hagas. Tercer tips que te aporte, si no, no lo hagas. muy bueno! ¡Ahí está! Fernando, genial estuviste. ¿eh? Perfecto, si no, no lo hagas. Gemma Polo, Open Dharma, de España, ella o él. Facilitadora de retiros, www.opendharma.org De ahí nos escribe estos tres tips y dice así, encuentra una posición cómoda, preferiblemente estirado y permítete descansar unos minutos. Muy bien, segundo tips, con la mirada interior, lleva la atención en recordar la textura de la felicidad, quizás recordando algún momento de tu infancia, haciendo algo que de forma natural te encantaba. ¿sí? Aquí asocia ¿no? la placidez, la felicidad, la alegría con la meditación, aspecto fundamental. Dejar ir, la memoria, dejar ir la memoria y quédate con la sensación o textura de la felicidad en el cuerpo. Disfruta de este estado relajado y placentero y ábrete al misterio. Aquí le agregó un cuarto tips, se vale, está bien. Perfecto, ábrete al misterio, es ¿eh? importante. Gisela Yoga, nuestra carta eh, número 14, eh, experta de formación de profesores de yoga, www.giselayoga.com, de España también. Primer tips. No intentes callar a tu mente. Hazte amigo de la mente, obsérvala. Pero no persigas eso tan difundido de no tener pensamiento. Solo te llevará a la frustración. Wow. No persigas eso. La naturaleza de la mente es pensar. Es como el mar en la superficie, siempre en movimiento. Aprende a ir profundo. Debajo del mar no hay movimiento, en la superficie sí. Lindo ejemplo. Segundo tips. Elige una técnica de meditación que te guste. Hay muchas técnicas y caminos y ejercicios. Para empezar, elige ejercicios que te gusten. No te obligues a hacer meditaciones arduas que no tengan sentido para ti. Haz que el momento de meditar sea un experimento maravilloso en el que descubra lo fascinante que es la mente y tu ser interior. Tercer tips: persevera. No te exijas alcanzar el nirvana en dos sesiones en que te sientes a meditar. Meditar es como hacer un viaje hay que recorrer un paisaje, disfruta de cada paso de los desafíos, de los momentos dulces, y continúa cada paso y descubrirás más y más transformaciones eh, que, lleva a cabo, que se llevará a cabo en ti. Bueno, genial entonces. No esperemos lograr el nirvana o la iluminación a la segunda o a la tercera. No esperemos salir levitando y, y con poderes, no, para nada. No digo que no pueda ser posible, lo que digo es que si esperamos eso, jamás vamos a entrar en un estado bueno de meditación. Nuestro experto número 15, Hamsha Yoga de México. Ahora sí, nuestro nacional aquí. Estudio de yoga enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas. www.hampshire.com.mx. Tips para comenzar a meditar. Primero, dice, define 20 minutos al día donde no haya interrupción y si puedas meditar. Eso es importante. ¿eh? No, querré, no querramos nosotros meditar en un lugar donde sabemos que podemos recibir la interrupción porque entonces, bueno, cualquier intento, cualquier propósito bueno que tengamos va a ser siempre frustrado. ¿eh? Segundo, busca cualquier guía de meditación que pueda enseñarte o busca en internet audios que te guíen para meditar. Por ejemplo, de hoyo o cualquier otro que te guste. Tercept Tips o deepak Chopra, sí, como nos dicen, o el nuestro también. ¿eh? Ya pusimos uno y vamos a seguir poniendo eh, para ayudar a la gente a meditar. Así que eh, las grabaciones de Manifestación Mística, las guías de meditación, que ya hay una apuesta y que vamos a seguir poniendo, bueno súper recomendables para todos ustedes y ustedes aquí. Tercer tips: meditar no solo es estar en silencio, es concentrarte en hacer una cosa a la vez. Así que puedes meditar en cualquier hora del día, siempre y cuando puedas encontrar el equilibrio entre concentrarte y relajarte. No es complicado, solo se requiere querer y dedicarle el tiempo y notarás las diferencias. Nuestro experto número 16. Inma Torres, de España. Escribo sobre minimalismo, productividad, mindfulness y libros www.vidaenpositivo.org Dice, no me considero una experta en meditación, simplemente soy una persona que ha puesto en práctica el mindfulness, mindfulness y la meditación en mi vida, y los he convertido en hábito y mi salud y mi percepción del mundo han cambiado. Esa es una de las cosas que las personas que empiezan a incorporar el hábito de la meditación, van percibiendo, van sintiendo. Su visión de su vida y del mundo cambia enormemente y en poco tiempo. ¿eh? Uno es capaz de observar, darse cuenta y ser consciente de muchas mayores cosas, no solo en el exterior, sino principalmente en el interior. Así que como practicante de la meditación puedo sugerir estas tres recomendaciones a las personas que estáis Empezando, primer punto, simplifica, no te compliques con los cojines de meditación, un lugar perfecto, etcétera Basta un sitio donde te puedas sentar con tranquilidad y sin interrupciones, con ropa cómoda, que no te incomode. Si tienes dudas de cómo hacerlo, hazlo de la manera más simple que se te ocurra. Eso de la ropa también es importante, no quieran ponerse coquetas las mujeres con ropa apretada, porque bueno... Puede bajar un ángel, pero no se trata de que lo cautivemos ni lo sedujamos así. No, para nada. Ropa cómoda, holgada, suelta, por favor. Segundo tips. Empieza con poco tiempo, 5 a 10 minutos, y ve ampliando conforme se te hagan cortos. Ponte una alarma que te avise, fíjense, buen detalle, una alarma que te avise del final del tiempo que te habías prefijado, para que así no te tengas que estar pendiente del reloj, o usa meditaciones guiadas que duren el tiempo eh, adecuado, ¿no?, el que te propusiste. Tercer punto, sé constante, de nada sirve meditar durante todo un día y no volver a hacerlo hasta una semana después. Los beneficios de la meditación se notan y verdaderamente con una práctica diaria y constante. Es como ir al gimnasio, ¿no? Si queremos tener un cuerpo realmente, eh, bueno, muy atractivo y, y musculoso, y lleno de, de, de vigor, necesitamos nosotros ir al gimnasio y practicar el ejercicio de forma diaria, porque si vamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, bueno, los resultados no se van a ver, ¿no? Eso me pasa a mí, no, no se ve. No, perdón. Nuestro experto número 17, también de México, Jaime Marizán. Gracias, Jaime. Escritor de espiritualidad y psicología, www CaimeAntonioMarizan.com.mx 1. Regularidad. Meditar es fácil, dice, aunque tiene el prerequisito de la regularidad. Debe preservarse hasta educar la mente. No importa el tiempo. Lo importante es sentarse diariamente a meditar. Al final se triunfará. 2. Ecuanimidad. Ecuanimidad es permanecer con igual ánimo ante el éxito y la adversidad. El calor y el frío, el bienestar y el sufrimiento, sé nos capacita para tener un estado de ánimo igualado, controlar las emociones y la mente. 3. conocer cómo funciona la mente. La mente tiene una serie de funcionalismos, es necesario conocerlos, para manejar sabiamente sus grandes, sus grandes potencialidades y obtener éxito en la meditación. Perfecto, excelente, muy lindo, muy linda sugerencia, muy buenos tips. Nuestro experto 18, Jesús Porras, también de México, terapeuta de sanación emocional y física, www.meditación-guiada.blogspot.mx. Tips número uno: saber por qué quieres meditar. Fíjense. Al igual que en cualquier situación que experimentes en tu realidad, el que sepa o qué meta, meta quieres llegar te ayuda a tener presente por qué estás en el camino. Segundo tips, practicar, practicar, practicar. Ya que sepas que quieres y elijas el tipo de meditación, que se acomoda a lo que quieras lograr, el mantener la práctica de la meditación, te asegura que te mantiene en dirección de aquello que quieres lograr. Bueno, número 3 dice, hacer lo necesario para lograr la meta que quieres alcanzar. Esto quiere decir que, practicas, que practiques hasta lograr lo cometido. Bueno, se enfoca en una meta, ¿no? Aquí Jesús Porra. Eh, dice, decide cambiar el tipo de meditación por una que consideres que sea mejor para tu propósito y prácticas, hasta que llegues a tu objetivo establecido, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente Jesús Porras, muchas gracias. Experto número 19. Juan Carlos Montoya de España, consultor profesional, Mindfulness. ¿Qué significa Mindfulness? Atención consciente. Atención consciente, ¿sí? Es similar. Similar. Así, como han utilizado, ¿no? Hay diferentes términos que de repente se ponen de moda. Parece que en España Mindfulness ha pegado. Exacto. Mindfulness entonces en atención consciente. www.plenaccion.es es la página de donde nos escribe Juan Carlos Montoya. Y primer punto dice, constancia. Practicar meditación necesita la constancia. Has de comprometerte en tu práctica haciéndola diaria, no un requisito de lo cual los expertos permanentemente nos repiten. Y, es un, y yo creo que es de los más importantes o el más importante. Segundo tips, no pidas nada a cambio. Meditando no vas a volar, ni a alucinar, ni a levitar. Medita para estar, ser, hacer y tener aquí y ahora los cambios llegarán cuando tengan que llegar. Muy importante eso, ¿eh? confiar en la sabiduría divina entonces. Tercer punto, serena alegría realista. Serena alegría realista, muy bien. No te creas que al meditar vas a ser perpetuamente feliz, dice. La vida a veces duele y mucho. Meditar es posicionarse ante tu realidad de otra manera, aprenderás a discernir. Órale, bueno, bien, ahí. Ojo, no huelen tanto, ¿eh? ahí nomás, dice. Perfecto, gracias a Juan Carlos Montoya de España. Nuestro experto número 20, ya estamos cerca, no se preocupen. Pero es muy importante tener en cuenta la experiencia de estas personas que ya tienen práctica y que se dedican también a enseñar. Juan Manzanera de España, fundador de la Escuela de Meditación en Madrid, www.escuelademeditación.com ¿Quieres aprender a meditar? Aquí tienes algunas pautas, ¿no? dice Juan Manzanera. Primer tips, primer punto. Si quieres resultados rápidos, establece como motivación para meditar el ser más capaz de ayudar a los que te rodean. Wow. Y llegar a ser una presencia beneficiosa para el mundo. Lindo, ¿eh? Segundo punto. Siéntate, perdón, planteate la meditación como un tiempo para estar contigo mismo, con tu cuerpo, tus sentimientos, tu mente. Se trata de ser consciente de todo ello sin escaparte. Muy bien. Tercer punto dice, es imprescindible que durante ese rato no rechaces, no rechaces nada, ni te juzgues, ni te compares, ni te analices, ni busques nada especial. Puedes empezar fijándote solo una parte de ti, por ejemplo, la respiración. Gracias Juan Manzanera. Nuestro experto número 21, Leila de México, conectando a la comunidad yogui de América Latina, www.leila.org. Primer punto, siéntate. Segundo punto, respira lento y profundo con los ojos cerrados. Tercer punto, esto es de lo que le gusta a Ricky. Bien puntuales, ¿no? que no anden con tantas vueltas. Es que Ricky es muy especial aquí. Bueno, tercer punto. Deja que los pensamientos aparezcan, no batalles contra ellos, más bien no los desarrolles y desaparecerán solitos. Perfecto, gracias Leila de México. Experto 22, Lola Feliu de España, Centro de Crecimiento Personal, www.centronilaya.com. Primer punto, no seas demasiado ambicioso al principio, empieza poco a poco, dice el primer tips. Inicia reservando unos minutos al día, 5 o 10 minutos son suficientes al principio. 10 minutos de meditación en un lugar tranquilo antes de comenzar el día puede cambiar tu actitud y así tu día poco a poco puede ir aumentando los minutos. La meditación es un espacio de calma que te relaja que te regalas, perdón, para estar mejor, y una inversión en bienestar si te acostumbras a practicar con frecuencia. Inversión de bienestar. Fíjense cómo lo planteó. Muy bueno. Segundo tips. Hay muchas formas de meditar. Meditar no solamente es sentarse en posición de loto y cerrar los ojos. Se puede meditar cortando las verduras, planchando la ropa, comiendo, andando en el jardín, escuchando música, era de lo que hablábamos, ¿no? Eh, Armoniosa, escuchando música armoniosa o practicando un deporte. si sí, Ricky, rock and roll, nada, ¿eh? de ese rock que te gusta, no. <risa> música armoniosa, dijo, así que no te, no te alucines. <risa> Meditar es dejarse llevar y estar en paz con uno mismo. Tercer tip dice, no tengas expectativas, otro tip muy repetido, ¿no? que es importante, no creamos la ilusión de que apenas comencemos a meditar podamos vaciar nuestra cabeza de pensamientos o sentimientos en paz con el mundo. La meditación se logra sin esperar resultados, solo dejándose llevar. Siéntate, cierra los ojos y respira tranquilamente. Nuestro experto número 23, Bad 4 Yoga, de España, revista online sobre yoga, fíjense, wwwmat 4 yogacom nos dice ¿Has decidido que quieres aprender a meditar? ¡Enhorabuena por tus decisiones! <ríe> si de decisión se puede hablar, porque la meditación no se busca, se encuentra. Llega el momento sencillamente... Voy a compartir estos tres ideas para dar este paso con seguridad. Lo leí como de esos que venden, ¿no? Pero, pero no, está muy bien, está muy correcto lo que dice. Primer punto, dice MAD4Yoga. Busca un maestro competente, alguien que sepa conducirte por esta senda. Te sacará de toda una duda y recomendará las técnicas meditativas adecuadas. Perfecto, aquí directo al maestro nos mandó. Segundo tips. Es bueno entusiasmarse con las novedades y también mantener la expectativa bajo control. El objetivo es meditar, el objetivo de meditar es ampliar la conciencia que tienes de ti mismo y de tus pensamientos. No tienes que conseguir ningún otro logro. No hay meditador bueno ni malo. Simplemente se progresa por el camino que, con, que conduce a la conciencia. Y tercer tips: cualquier lugar exacto para meditar no solo sentado en piernas cruzadas, incluso tumbado en la cama o viajando en el tren, sí. Así que los que tienen la, la rodilla molida o dificultades ¿no? en la cintura, no se preocupen, también pueden meditar, ¿eh? no hay que estar así en posición de loto. Gracias, Mad 4 Yoga, nos aclares. eso. Experto número 24, Maite Valverde de México, eh, productora, comunicóloga y meditación, W doble, doble www.maitevalverde.com Gracias, Maite. Dice, lo primero que es importante saber es que la meditación es un entrenamiento de mente y corazón. Aprender a meditar es aprender a amar este momento con todo lo que surge, pensamiento, emociones, sensaciones, sonidos. Meditar es abrir al corazón y dejar ir cualquier idea que coquete con que hay algo fijo sólido o permanente, incluyendo las ideas que tienes de ti, de otros y de la vida misma. Entonces, puedes empezar a darte cuenta de que la meditación es más que una relajación, es todo un estado consciente de ser y de vivir bastante inspirador, liberador y creativo. Muy poético, muy lindo y profundo. ¿eh? Segundo tips, meditar es cobrar conciencia de todo lo que surge. Es rendirte al instante sin buscar un objetivo. Simplemente escucha los sonidos. Después de un rato, intégralos con la sensación de la respiración. Pasados unos minutos, integra sentir las sensaciones del cuerpo y deja cualquier pensamiento. Tercer tips: recuerda, no medites para ser mejor. No hay nada que componer en ti. No eres un coche que se descompone. Meditar. Meditas para amar la impermanencia de la vida, para amar la ausencia de definición, para vivir plenamente cada instante, incluyendo abrirte a sentir emociones dolorosas y placenteras, sabiendo que no eres emociones, pensamientos ni sensaciones, y al mismo tiempo son fenómenos que surgen de la experiencia. Muy lindo, ¿eh? Puede sonar muy raro y extraño, pero es profundo y accesible para todos, incluyéndote a ti. <ríe> Practicarla te lleva a captar y descubrir una sabiduría compasiva, latente en ti, y es tan simple como estar en este instante sin definirlo y cobrando conciencia de todo lo que surge. Claro, porque todos nosotros estamos en condiciones y en posibilidades de llegar a ese estado tan excepcional, tan maravilloso y tan místico. Todos nosotros podemos manifestar y expresar esa riqueza interior. Por eso hay que perfeccionar la meditación. Ningún místico se ha convertido en un ser excepcional y se ha convertido en un ser mágico sin antes haber entrenado y haber practicado la meditación. ¿Sí? Por eso le estamos dando esta importancia tan grande. Experto número 25 de España, Meditación Trascendental, Organización para la Enseñanza de la Técnica de Meditación www Trascendental, www.meditaciontrascendental.es. Y aquí nos narra bastante, ¿no? Yo voy a leer un poco el principio porque es un poco larguito, ahí los invito a que todos lo lean, lo lean por favor. Dice, el mundo está saturado de conocimiento informativo que se duplica cada 10 años. Esto es una gran dispersión. La meditación que elijas debe unificar el conocimiento y darte conocimientos conocimiento total en el mundo actual hay muchos maestros grandes y pequeños de meditación todos enseñan algo que ellos creen que es bueno la meditación que tú elijas debe de tener más sólido cuerpo de investigación científica publicada y revisada el abismo entre la mente y la realidad del mundo está creciendo año con año la meditación que tú elijas para ti debe cerrar la brecha entre mente y realidad, etcétera, etcétera. Está interesante de leer, así que los invito. Solo que es un poquito largo. ¿eh? Gracias, meditación trascendental. Experto número 26, Mónica Gordillo de México, maestra de yoga, www.laila.org. Si eres nuevo en la meditación, te ofrecemos tres tips, dice Laila. Adótalo como parte de tu rutina. Hacerlo una vez... No te servirá de mucho, es mejor que trates de hacerlo diario o varias veces a la semana, aunque sea pocos minutos. Punto 2. Busca la postura y el lugar que mejor te acomode. No tienes que estar en flor de loto ni lleno de inciensos o en un escenario de revista. Basta con que encuentres un lugar donde literalmente te acomodes. Punto 3. No esperes que pase nada. Uno de los retos tanto en la meditación como en la práctica de postura es soltar las expectativas, etcétera, etcétera. ¿no? Puntos muy recurrentes que lo hemos repetido, pero que por algo eh, están ahí de forma permanente. Es algo que debemos tener bien en cuenta siempre. Experto número 27, Vicens Alujas, de España, creador de meditación inmediata. www.meditacioninmediata.com. Punto número uno dice. Empezar a meditar poco a poco, o sea, no efectuar meditaciones largas o pequeñas dosis, eh, perdón, a pequeñas dosis. Ya si empiezas con meditaciones de 45 minutos, por ejemplo, te hará el efecto contrario, Empezarás la re, la rumiaciones, o sea, rumiar la mente, ¿no? La mente de mono, que son aquellos pensamientos que van saltando de rama en rama y no te dejan vivir. Bueno. Meditación inmediata dice poquito a poco. <ríe> Está bien. Segundo tips. Los consejos básicos son sentarse en una silla con la espalda recta. Eso es muy importante, tener la espalda recta. Cerrar los ojos y seguir con atención plena al ritmo de la respiración. Como el aire entra y como el aire, el aire sale, simplemente observa esto. Ap aparecerán pensamientos, emociones, sensaciones. No lo juzgues, no te apegues sigue las instrucciones fundamentales aparezca lo que aparezca en la mente simplemente lo. ser entonces un testigo de eso que pasa la meditación tiene dos objetivos liberar la mente y llegar a un estado de conciencia plena la mente es muy dispersa y piensa en muchas cosas a la vez cierra los ojos y observa un escenario imaginario por el que van pasando nubes, pensamientos verás que Pasando unos minutos, la distancia entre nube y pensamiento se va espaciando más. Muy lindo ejemplo también. Sé consciente de esos espacios. Cuando te veas montado en una nube o pensamiento, respira y vuelve a ser el espectador. Muy bien. Experto número 28, ya estamos terminando. Widemat, de España, disfruta la libertad de movimientos con el yoga mat, más grande del mercado, y concéntrate en tu interior. www.withmat.com Ponen la, la frase, ¿no? Está bien. <risa> Para alentarnos. Primer tips. Empieza hoy y puede ser ahora, si puede ser ahora mejor. De hecho, no va a quedar en la grabación, pero terminando esto vamos a hacer un poquito de meditación, ¿no? Porque hablar de meditación es muy lindo, pero practicarlo es mucho mejor. Unos minutitos nomás. Ustedes más adelante le vamos a dejar videos para que en YouTube eh, lo puedan estar escuchando. Segundo tips. La postura debe ser cómoda y firme. Para mantenerla durante toda la meditación, elige la que quiera, pero siempre con la espalda recta para que la respiración sea profunda y limpia. El diafragma quedará libre de tensión con la cabeza erguida y los músculos relajados, también los faciales. Interceptir, respira siempre por la nariz, llenando y vaciando los pulmones. Observa la respiración, es el objeto de la concentración más frecuente para principiantes. Por ejemplo, fíjate en la sensación de frío en tus fosas nasales y cómo se transforma en calor al respirar. ¿Sí? Hace este, esta aclaración, muy lindo. Cómo entra el aire frío y cómo sale el aire caliente, ¿no? Eso hará que la mente se ancle mucho más a la respiración. Experto número 29, Zaira Mo de España, transforma tu vida con yoga, meditación y cristales www.cacayoga.com Meditar es sencillo, pero para muchos puede ser visto como algo difícil por los dogmas, paradigmas y etiquetas que le han puesto al actor de meditar. Para meditar no se necesita estudiar una certificación y tener una licencia, muy bueno eso. El simple acto de meditar es la motivación de tranquilizar la mente de los miles y miles de pensamientos que nos pasan por minuto. Los tres tips sencillos para aprender a meditar es, primero, desapegarte de cualquier opinión de cómo se debe meditar y esas opiniones de que el éxito de la meditación es callar la mente. Segundo, busca un lugar, tiempo del día y actividad para hacer de la meditación una rutina Cómo sería sentarse y concentrarse en la respiración, pintar un mandala, escuchar una música, recitar un mantra o ayudarse con, una, con un mandala. Y tercero, cuando medites, aprovecha los pensamientos que te lleguen para observarlos y soltarlos, así como coman, así comandas tú la mente y la mente no a ti. Bueno, perfecto. Y por último el último de los expertos aquí eh, que nos hizo llegar estas recomendaciones, François Julien, de asociación budista Zen Deshimaru, debe ser de Francia, ¿no? Bueno, aquí es desconocido, www.zen-deshimaru.com. Él nos dice, un solo punto, recomiendo que vayan a un hoyo Zen, Aprenda a meditar y volver con regularidad. Punto. Se acabó. Está muy bien. Vayan a un hoyo y mediten ahí. O sea, muy claro, muy conciso. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos los expertos. Digo, yo un poco me he reído mientras platicábamos, mientras leíamos, para ser más llevadera esta lectura. Pero la verdad de todo corazón les agradezco a todos los que los que nos hayan hecho llegar estas recomendaciones, porque bueno es el fruto de su propia experiencia, es el fruto de sus propias enseñanzas y de seguro de muchos años de, de práctica de meditación. Así que mil gracias a todos, gente de España, de México, de Argentina y bueno tal vez de, de Estados Unidos o de algún otro país que no leí, muchísimas gracias. Y para todos nosotros entonces entendamos que la meditación es llegar a un, estado, a un estado alfa o teta de la mente. ¿sí? Estado alfa o teta es llegar a un 9, o de un 9 a un 14 Hz, de un 4 a un 8 Hz también de la mente. En esos estados de relajación es donde las energías en nosotros se mueven de tal forma que nuestra alma avanza, que nuestra alma madura que nuestra alma se transforma. Cuando la mente está muy dispersa y cuando la mente está muy activa, la disipación de energía hace imposible que esos centros energéticos que existen en nosotros puedan crecer, puedan madurar, puedan desarrollarse y puedan inclusive manifestarse. ¿Sí entendemos? Entonces, démonos ese tiempo porque bien vale la pena hacer que nuestro cuerpo energético termine de, de, de terminarse. Nosotros cuando nacemos, nacemos en un estado semicrudo, perdón, semicocido. Realmente estamos a medio hacer, no estamos completos. No crean que ya estamos terminados. El resto de, de esa finalización, de ese cocimiento interno, para poder expresar esa humanidad maravillosa depende 100% de nosotros. Y solo lo podemos hacer si ponemos atención a esta práctica maravillosa, a esta medicina universal que podrá de forma definitiva hacernos descubrir quién realmente somos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto hicimos de plática? Una hora. Una hora. Entonces hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias a todos que me aguantaron hasta aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron hasta aquí. ¿eh? Hasta la próxima plática entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todos.